Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía Marilyn Manson, no te dejes derrotar por una desilusión. En la vida hay cosas peores, como la gente. Efectivamente, la gente es lo que te va a hacer eh, dudar, dudar más quizás de la vida en sí, ¿no? Es si decir, la mierda de gente o la buena gente. Hay de todo en la viña del señor, eh, yo sigo creyendo a pesar de los pesares, eh, tengo que decir que hay muchísima mierda de gente, pero pero auténtica basura que te va a rodear, que te va a intentar sacar la vida, que te la va a sacar y se la vas a dar voluntariamente, y aún así después, eh, bueno, pues vas a ser su objetivo. Eh, pero pues, sigo creyendo en la gente, no sé, supongo que es mi condición. En fin... Eh, eso no, no lo perderé ni lo abandonaré ni lo abandonaré nunca. Bien, eh, vamos a ver eh, la gran ventaja de Bitcoin, pero también su gran debilidad, que son ambas cosas mm, de, eh, mezcladas de una forma un poquito realistas. Es decir, vamos a ser muy realistas sobre todo, y, y quiero que, que la gente lo tenga claro, yo no, no voy a decir si es mejor o si es peor por una cosa o por otra, pero sí... Uh, ver cuál es su mayor fortaleza y también cuál es su mayor debilidad y qué podemos hacer al respecto cada uno, evidentemente en fin eh, no me enrollo más porque si no al final la lío. Eh, sí, bueno, eh, ya habéis visto que se han terminado los precios del Black Friday, es eh, lo que hay, el Black Friday, pues el eh, Black Friday, y hasta el Cyber Monday que fue ayer. Así que es que <ríe> me, me lo recuerdan, pues que ha habido eh, a un par de personas que me lo han recordado. Oye, es que claro. Eh, mmm, se me ha pasado, otros no he podido, final de mes, ya sé que es una puta que el Black Friday pilla en final de mes. Pero no os preocupéis, no os preocupéis. No voy a hacer una oferta de primer de mes, pero a ver, los que ya me conocen, los que ya lleváis tiempo en el canal, sabéis que para mi cumpleaños es... saco... una oferta tremenda. ¡El Black Friday es una castaña al lado de ellos! No, no, no, no es, una, es una castaña, es pero es muy buena. O sea, suele ser la mejor oferta del año, ¿vale? Eh, pero bueno, es, depende ahora como no depende ya tanto de mí, vamos a ver lo que me dejan hacer. Vamos a ver lo que me dejan hacer. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Todavía no. Ya os lo diré. Eh, tampoco queda mucho, ¿eh? Yo, an, a, antes del final de año, evidentemente. Pero todavía no es. Entonces, nada, hay que, hay que esperar. Eh, en fin, eh, como decía Antoine Ana, Anatol, Anatol Franz decía, eh, claro, leo Franz y digo Anatole y digo Antoine, él, eh, o sea, bueno, da igual, eh, la señora Franz decía, una tontería, sigue siendo una tontería, aunque sea dicha por 50 millones de personas. Gracias a, o por desgracia, por desgracia más bien, gracias a la comunicación, pero por desgracia es algo que vemos absolutamente todos los días. Venga, comenzamos. ¡Ah, que me equivoco de botones! Madre mía, vaya la que tengo aquí liada. Bueno, inversores de Bitcoin que no son ballenas rompen un nuevo récord de acumulación de Bitcoin. Las direcciones que contienen hasta 10 Bitcoin han estado acumulando cantidades récord de Bitcoin tras el colapso de FTX. Es decir, estos precios bajos, todos los que ha sido por debajo de 20.000, se han estado aprovechando. Mm. Y ha bajado la media, la media, esa media tan importante, a la zona de 18.800, 18.500, más o menos ahí está, eh, esa media de la gente cortoplacista. ¡Ostras! Es una media excelente, muy buena. Eh, felicidades a los premiados y a los que puedan hacerla más abajo mejor. Bien, dicho esto, esta es la gran fortaleza de Bitcoin su comunidad, la cantidad de gente que no es un super mega inversor que lo está apoyando. A ver, ya sé, ya sé, joder, 10 bitcoins es una super mega vale, ahora mismo 10 bitcoins están rondando 180, 160 mil eh, dólares, 167 prácticamente, y con los gastos lo que sea, pues bueno, 167 mil dólares. Ostras, o sea, es un dineral, evidentemente, claro que es un dineral, el que tenga 10 bitcoins hoy es fantástico, porque posiblemente pues tendrá más de un millón de pavos cuando estemos en el en la siguiente mercado alcista, ¿no? Digo mercado alcista, no la cripto primavera, es decir, lo que viene después de esa criptoprimavera, lo que es el, el bull bullrun, balrán, o como lo queréis llamar, ¿no? Eh, bueno, buen, buen momento de acumulación, por lo que nos dicen, y volvemos, la mayor fortaleza que tiene es esa masa, esa masa que guarda esos bitcoins, que los holdea y que no los cambia eh, por nada del mundo, pase lo que pase, ¿vale? Eso es lo que lo que tiene de fortaleza. Pero claro, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su gran debilidad? <risa> que todavía es un mercado muy pequeñito, que sigue teniendo un valor muy bajo y que claro, cada vez que hay un mercado bajista un mercado descendente como en el que estamos... ...tiemblan esos cimientos por varios motivos. Uno de ellos, y uno muy importante... ...que a la gente le suele preocupar bastante... ...es la minería. ¿Cuál es el precio aproximado de minar un Bitcoin a día de hoy? Está rondando entre los 7.500 y los 10.000 dólares... ...con muchos gastos incluidos. ¿Vale? Eh, es decir, se está ganando dinero, claro. Pero ¿qué problema tenemos detrás...? personal eh, y, sobre todo, financiación. Hay empresas que se han metido en una financiación brutal y, claro, dicen, ah, pero si yo me pongo en mi casa, yo mino, tal, tal, tal... Efectivamente, si tú te pones a un nivel pequeñito, yo que sé, 5 o 10 mineros, en un sitio, tal, incluso si te pones con, con energía eh, fotovoltaica o la que puedas generar, ¿vale? Y, bueno, pues, puedes conseguir hacer un, un presupuesto muy pequeño de minado por Bitcoin, ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que claro, se han metido empresas enormes y si el coste para un minero pequeño es de 7, 8 mil, 9 mil dólares, para ellos pasa de 10 mil, 11, 12 mil, 13 mil y están muy, muy al límite, muy, muy al límite uh, en cuanto a esa capacidad. Por eso, cuando se habla de hasribos, de esa claudicación de mineros y demás, hombre, evidentemente en el momento que, que, que tocó ya por primera vez 17, todo lo que sea por debajo de 20, empieza a apretar un poquito los machos. Pero, en estos precios, y a cuando baje, personalmente creo que bajará ese precio delta en la zona de 13.000, uh, rondando, digo, digo zona, pues 13.000 pueden ser 14.000, como pueden ser 12.000 y pico, ¿vale? Ahí los mineros van a estar súper apretados. Hay gente que va a tener que apagar. Si yo tengo un minero en mi casa y lo estoy y tal, y me cuesta 10 y consigo ganar 12, bueno, pues soy yo, gano 2.000, vale. Pero cuando es una empresa grande, cuidado, que ahí es donde vienen las seis madres mías. Mi confianza en Bitcoin vale tanto como el minado de Bitcoin. Y el día que Bitcoin deje deje de ser eh, factible de minar o deje... Bueno, pues, veamos que eso pueda ser un problema, quizás habrá que pensar en otras cosas que no sean Bitcoin. Bien. Dicho esto, eh, eh, sigo pensando en su mayor fortaleza, sigo pensando eh, en, en, como base principal de sustento de Bitcoin, es su comunidad, la comunidad que le da valor, la comunidad que los guarda y que sabe lo que puede haber ahí, porque con pocas cosas puedes hacer lo que haces y desde luego, lo que sí que es cierto es que desde que salió adelante la tecnología blockchain, bitcoin, ethereum y puedes hacer transacciones tan baratas en tan poco tiempo la competencia se ha puesto las pilas y ahora tú puedes hacer una transacción una transferencia de Alemania a Francia o de España a Italia en un segundo y prácticamente gratis debería ser gratis pero los bancos españoles sabemos que no, que no cumplen la mayoría y te toca pagarla pero ahí está y eso es algo que sí hemos ganado esperemos que en el futuro ganemos más cosas bien dicho esto vamos al precio de bitcoin pero dentro del modelo que estábamos viendo, estamos rozando y seguimos besando nuestra línea moradita. Un poquito más abajo está uh, el precio delta. Entonces, bueno, vamos a ver eh, si seguimos. Bueno, igual que hicimos aquí, tocamos, tocamos, tocamos y nos fuimos para arriba. Ahora mismo está pasando algo que no ha pasado nunca. Y lo que digo, cuando dentro de un ciclo vemos cosas que no han pasado nunca pues tenemos que esperar resultados que puedan ser diferentes. Y es que ya hemos tocado una y dos veces en la línea morada. Por eso posiblemente bajemos al precio delta. Es algo que sería bastante normal. Vamos a ver otra cosa que hemos visto eh, en estos días. Y es, bueno, de momento la línea que hemos tirado esta mañana, en el corto, pues ahí está, de momento haciendo resistencia. Eh, y es el, el, el precio de Bitcoin que no consigue en semanal ¿vale? romper la zona, vamos a, a abrir el árbol de Navidad, Celaling One, de la media de 200. Es la primera que tenemos que recuperar. Pero qué pasa, porque no la habíamos perdido nunca. vale Pero qué pasa normalmente, igual que podemos proyectar lo que pasa en diario, en cuatro horas, eh, lo podemos... Eh, proyectar en un minuto, en cinco minutos, también lo podemos proyectar más adelante. Es decir, ¿qué pasa cuando Bitcoin pierde la EMA20? ¿Vale? Esta línea naranja que tenemos aquí, que suele caer y dar un toque, dos, tres, y a la cuarta, quinta, como mucho, la suele romper. ¿Vale? Esto lo podemos ver. Si vamos a diario, vale por ejemplo, una pérdida. Tenemos un toque, dos, tres, a la cuarta rompo. Otra pérdida, uno, dos, aquí a la tercera, pero fue una falsa ruptura. Cuarta estuvo por encima y aquí llevamos ya pues, como un movimiento, dos movimientos y ya iremos viendo más o menos, más o menos, ¿vale? No es una, una religión, una, algo que se cumpla bíblicamente. Que tampoco estaría mal, ¿eh? pero suele hacerlo así. Tenemos una caída, un gran movimiento, dos grandes movimientos, tres grandes movimientos, cuatro grandes movimientos. No puede otra vez. Vamos uno, dos, tres. Venga, ya hemos roto y nos vamos para arriba. Y al final hace de soporte. Da igual en la temporalidad que lo miréis. Muy importante. Bueno, veis los soportes y resistencias. <ríe> que nos marca automáticamente el script. Eh, muy importante los cruces de medias. Muy importante es eh, la ruptura de resistencias. En este caso, lo que necesitamos. Y que, pues bueno, aquí tenemos un punto. Y aquí tenemos otro punto de momento que nos están haciendo de soporte en esta línea de tendencia. Vamos a ver si la respeta. Pero claro, de momento llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques en 4 horas en esta línea de tendencia. Y no conseguimos romperlos. Esto es lo mismo que en una hora, pues ver que estamos aquí en esta zona tan... Bueno, pues en una zona un poquito de nadie, ¿no? No somos capaces de romper ni por debajo ni por arriba. Bueno, si venimos por arriba mejor nos venimos aquí, ¿vale? Y vemos ahí, pues bueno, una zona bastante interesante en la que poder toquetear, ¿vale? Y, bueno, pues a ver si es capaz de romperla. A ver si es capaz de romperla. Si es capaz de romperla, bueno, pues podremos empezar a pensar en nuestro gráfico, vamos a ponerlo en diario, que lo teníamos, para ¿vale? entre estas dos líneas rojas, 15.820, 17.150. Parece que la, la, la vela de diario, por eso nos lo ponemos en diario ahora, quiere abrazar a la vela del día anterior, ¿vale? Si la consigue abrazar y conseguimos cerrar más arriba del cierre de la vela anterior... ...que fue en 16.212... ...es decir, a ver, con claridad... ...no vale 16.212 con 25... ...vale, Un, unos dólares más arriba... ...pues podríamos pensar... ...en que mañana podremos intentar... ...intentar atacar la EMA 20... ...bien dicho esto... Pues vamos a ver qué ha pasado con Ethereum... ...pues tres cuartas de lo mismo, pero mejor... ...veis la vela de diario como sí que está abrazando... ...no solamente a la vela del día anterior... ...sino a to toda la semana como quien dice anterior... Esto es bueno y como decimos muchas veces, un adelanta y se adelanta un poquito y se anticipa a Bitcoin al movimiento, ¿vale? Pues estaría bastante bien, sería muy bueno, a mí me gustaría. Yo creo que todos tenemos un poquito de ganas de decir, ay, si esto es uno y dos suelos y si nos vamos para arriba, pues oye, quedaría como mejor que si vamos a llegar aquí otra vez a la línea de tendencia y nos vamos a para abajo. Pero bueno, al final, si tenemos que pasar... Por un proceso, cuanto antes lo pasemos, mejor. Lo que vuelvo a insistir, y perdonadme que sea pesado, esto va a ser más largo de lo que creemos. El total market, pues bueno, igual, haciendo una velita que abraza la vela anterior, a ver si nos saca un poquito del ajo en el que estamos, y la dominancia de Bitcoin, bajando. Sube el total market, baja la dominancia de Bitcoin, aunque no demasiado, ¿eso qué quiere decir? Bueno, por un lado, el dólar index sigue subiendo, con lo cual, ya lo que vimos el otro día, con, con, el, con el euro, estaros atentos. Pero altcoins, bueno, Chile sigue bajando, el mundial está siendo un desastre. Sí que es cierto que el precio está a la derecha de la línea de medias, pero, uh, bueno, el resto de altcoins sí que están bastante verdes. Hoy ha habido un día bastante majete, aunque no había habido grandes movimientos en muchas de ellas. Ya sabemos que están todos, muchos muchas rondando entre el 3 y el 6%. Sí que ha habido, pues bueno, Farm, Boson Protocol, Super Planet, Mask, Perp 10%, Lead un 897, Badger 793, está bastante bien. Dodge se ha movido un 731. Bueno, pues intenta seguir haciendo con su movimiento, ir al alza, a ver si consigue llegar a la zona de resistencia que tiene, en la zona de 0.15. Eh, Trias también 669, que está bastante bien, intentando ir a buscar eh, también ese máximo, a ver si lo logra. Eh, también tenemos Rubne Phantom. 5.32, bastante bien, ¿vale? Hasta ahí de la zona de soporte. Bueno, intentar llegar a la línea de tendencia que le tenemos marcado. Sí, sí, importante, ¿vale? Con Phantom. Sí, conseguimos. Eh, cruce, ¿veis? Nuestra línea naranjita con la morada y la blanca. Cruce en esa zona. Bien, mañana vamos a tener ya un primer cruce. Buscamos ese segundo cruce. Junto con el pase de la línea de tendencia, podremos tener un buen pepinazo. Pero sigo pensando que al menos... ¿Veis cómo la media de 200 está poniéndose horizontal? Bien, pues al menos que vaya a por ella, ¿vale? Un 25% aproximadamente. Creo, ¿eh? Si el mercado sigue haciendo lo que está haciendo Walton Chain otro 5%, o sea que, bueno, no ha estado mal en el lado negativo, que tenemos así un poquito más pachuchito, pues One Earth, Atlas... Bueno, Cryptereum y Van. Van, bueno, pues eh, evidentemente está haciendo ahí su banderita, su estandarte. A ver si consigue eh, romper y ir al alza, ir a por la zona de los eh, 240. Pero para eso tiene que romper esa línea de tendencia que tiene pendiente. Uh, Don también, velas y, bueno, Bitcoin SV. Vamos a ver una cosa súper cierta, ahora que veo lo de Bitcoin SV, que es interesante, ¿vale? Para que estéis atentos y no perdamos, que muchas veces se, se, perdemos el norte en algunas cosas. El halving de Bitcoin tenemos un año y 182 días, es decir, año y medio, nos queda todavía tela marinera, si se produce el 21 de mayo, que se producirá antes seguramente, ¿vale? En torno a abril, primero de abril, ya veremos a ver. Pero bueno, como esto hace un cálculo aproximado, vamos a ver qué otros halving tenemos pendientes. Mm, Litecoin, 245 días, ¿vale? Es decir, mucha gente se pregunta por qué Litecoin está empezando a reaccionar, porque a Litecoin ya le queda menos de un año para su halving. Esto genera un poquito de FOMO, pero recordamos... Y podemos recordar si queréis qué narices pasó el halving pasado. Vale, os invito a que vengáis aquí a nicehash.com. Ve veáis los, los Litecoin o por Litecoin, Litecoin, halving en, en Google. hacerlo eh, no, no os voy a poner yo todo. Hacer algo vosotros, copón. Eh, mirar el halving pasado, la fecha, mirar lo que pasó y luego ya cada uno que, que haga lo que crea conveniente. Bien, eh. Lo digo por, como referencia ahí nada más. En fin, eh, hoy SP500 bajando, Bitcoin subiendo. ¡Ay, ¡Oh, Dios mío! Bitcoin ya se ha ido por, por las nubes y ya el mercado tradicional se va al carajo. Nos queda mucho que sufrir, ¿vale? Tanto en el mercado tradicional como con Bitcoin. No echamos campanas al vuelo que ya ha habido alguna tontería que otra, pero bueno, claro, eso vende bastante. Entonces no os dejéis llevar por tonterías, ni siquiera por las que diga yo, que digo muchas, seguro. Así que bueno, chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Estaros muy atentos a esta línea de tendencia y a la inferior. Y que la paciencia os acompañe que falta nos va a hacer. Chao, chao.